Señores, hay que pasar balance a un hecho que para nosotros nos resultó muy lamentable. Al enterarnos de esta noticia nos llenamos de mucho dolor. Cuando se dio a conocer la información el pasado 15 de febrero, de que la bailarina muy conocida, una maestra de la formación y la preparación de niños y niñas, talento de nuestro país, en lo que ha sido su trayectoria de vida, me refiero a la maestra Patricia Ascoasiati. La maestra Patricia Escuaseati tiene, desde que nosotros hemos estado ligando a los medios de comunicación, toda una trayectoria y un respeto ganado por lo que ha sido su trabajo en el arte. La maestra Patricia Escuaseati ha sido una dama que ha tenido que ver, si no con todos los carnavales que se han realizado en el país, pero con la mayoría de todos ellos formando, orientando esos vales folclóricos y todo lo demás que ha tenido que ver. Pero no solamente eso, una bailarina clásica, una bailarina al más alto nivel y con los mayores reconocimientos que pudiera tener dentro de su área. La maestra precisamente venía del interior, de específicamente de la zona del Cibao, precisamente el 15 de febrero en compañía de Marilois Ventura. Mary Lois, quien es su amiga, también otra importante bailarina conocida en nuestro país, de una gran trayectoria también. Mary Lois, precisamente, según se ha dado a conocer, ella y la maestra Patricia Cuasiati tuvieron una discusión dentro del vehículo. Y más o menos a la altura del kilómetro 40 de la autopista Duarte, próximo a la zona de Villa Altagracia, ella se ha desmontado del vehículo. Y en medio de la discusión que ha surgido dentro del vehículo, la maestra Patricia Escoaciante ha sido chocada por Mariloy Ventura supuestamente. No solamente que la atropelló, sino que según comentan, cayó debajo del vehículo y ella le daba para atrás y para adelante. Usted y yo nos preguntamos, pero cómo ocurrió esto? ¿Será cierto esto? Pero esto no debe de dudarlo. Porque uno siempre entiende que ese tipo de acciones están ligadas tal vez a las personas de los sectores más humildes, con menos formación, menos educación. Uno dice, ¿cómo va a ser que una dama con tan alto nivel de preparación y una trayectoria en el arte se puede prestar para esto, Marilois Ventura? Yo todo el tiempo he dudado de esta situación por la capacidad y el nivel de Marilois Ventura. Pero la situación de la maestra Patricia Squasiati ha sido tan seria que en un momento tuvo que difundir los mensajes en las redes sociales pidiendo donantes de sangre para poder intervenirla quirúrgicamente de tan seria que ha sido la situación para Patricia Escoaciati. Según comentan los familiares de Patricia, luego de Mariloy llevar a cabo este hecho se quedó en el vehículo y tuvo que llegar una señora que estaba ahí en esa zona para asistir a la maestra Patricia Esquasiati, comunicarse con el Sistema Nacional de Emergencia 911 y que llegara una ambulancia para poder trasladar a Patricia a un centro lo más pronto posible ante el peligro que existía de salud. Se comenta que fue llevada a un centro de la zona, pero luego fue trasladada ya directamente aquí al Distrito Nacional, a la Plaza de la Salud, para poder ser intervenida. La maestra se ha vivido en situaciones muy difíciles, se ha dado a conocer de que hasta peligro se ha visto con su vida en el día de hoy este, este incidente ha cambiado de color porque el ministerio público presentó precisamente ante el juzgado de atención permanente de Villa Altagracia una solicitud de medida de cohesión la que fue acogida por la jueza que le tocó conocer esta solicitud precisamente le fueron impuestos tres meses de prisión preventiva contra Marilois Ventura acusada de atropellar a su amiga Patricia Escoasiati la bailarina deberá cumplir la medida en la cárcel de Ajayo Mujeres y se le hará revisión el 7 del mes de junio. Precisamente la jueza Catherine Rubio acogió el pedimento del Ministerio Público que estuvo presentado por la fiscal Fátima Sánchez Guzmán. De acuerdo al Ministerio Público, el pasado 15 de febrero, en este año la bailarina y actriz Patricia acuasiati sufrió un accidente en la autopista Duarte en compañía de su colega María, María Luisa Marilois Ventura. Precisamente la Fiscalía de Villa Gracia explicó que todo luego fue de una todo ocurrió, luego de una discusión entre ambas en el interior del vehículo. Lo quiero dejar hasta ahí para no seguir abundando sobre el tema y la profundidad que tú tienes. Pero quiero hacer una reflexión en este orden, señores. A veces nosotros crucificamos y decimos que las personas de trato más humilde no tienen dominio de sus emociones, no tienen control esa inteligencia emocional que muchos llamamos. En este caso, Mariloy Ventura, toda una bailarina consagrada, una mujer del arte, una mujer con una trayectoria envidiable y admirable por todos, verse envuelta por una discusión con su colega Patricia Scuasiati y terminar de esta manera nos debe llamar a toda la reflexión y saber que como sociedad no estamos marchando bien. Como sociedad, como sociedad no estamos marchando bien. Estamos perdiendo el valor por la vida humana de nuestros amigos, nuestros conciudadanos, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros hermanos. Son dos damas que han tenido toda una vida junta trabajando en estos temas del arte. Yo quisiera pensar que esto simplemente ha sido un confuso incidente, que no ha habido un acto real de intento de homicidio aquí. No quiero pensar eso, ni quiero atreverme a, a llegar a ese nivel, pero sí quisiera yo pedir que esto debe llamarnos a la reflexión a todos, a todos. Porque no es posible que nosotros estemos actuando de manera tal de que no entendamos el valor que tiene la vida humana. La vida humana de un conciudadano, de cualquier ciudadano, y actuar de esta manera por una simple discusión, atropellarlo con un vehículo y hasta intentar pasarle por encima. Es serio y esto no debe llamar a la reflexión.